A Voces de la Paz, a las músicas, a los músicos, a los cantantes solidarios que desde 1998 hacéis una inmensa labor. Coros, orquestas, unís vuestras voces, vuestras notas, vuestros acordes para crear la mejor partitura, que es la partitura de la solidaridad. Habéis armonizado una banda sonora que ha permitido construir infraestructuras en tres continentes. Infraestructuras que son mucho más que edificios u obras, son vida. Son oportunidades, son, como bien decías Juan Carlos, esperanza. Contribuir a un mundo mejor no es una utopía, es verdad que la utopía nos ayuda a caminar. Debe ser una aspiración tangible a la que tenemos que aportar quienes podemos hacerlo desde distintos ámbitos de responsabilidad y distintos papeles de la sociedad. En nuestro caso, desde el Gobierno de Navarra, también estamos comprometidos con la cooperación, con la solidaridad y, por supuesto, como lo hacemos con este premio, con la paz, con la convivencia y con los derechos humanos. Vosotras y vosotros sois todo un ejemplo, por eso sois merecedores de este galardón, apelando más que nunca a un mundo sin conflictos bélicos, en el que se respeten los derechos humanos empezando por la propia vida y en el que seamos capaces de atajar las desigualdades y las brechas sociales, porque el mundo solo será mejor si es más justo. En nombre de Voces para la Paz, músicos solidarios y en el mío propio, vaya por delante nuestro más profundo agradecimiento que si bien no son para nosotros como premiados, lo hace aún más de las instituciones que vosotros representáis por utilizar un día como hoy, Día Internacional de la Paz, para recordar a todos que no hay caminos para la paz, que la paz es el camino y que hay que seguir trabajando por ella y para ella. Gobierno de Navarra. Nafarroa co-gobernua.